Hola, soy José María Regalado, de Inversión TIC Academy. En este vídeo os explico qué es la identidad digital. La identidad digital es aquella imagen que internet proyecta sobre nuestra persona y se va construyendo en base a nuestras acciones u omisiones en internet. Y sí, sí, digo omisiones ya que no solo se va creando por aquello que hacemos sino también por lo que no hacemos porque esto da información además se construye tanto por lo que hacemos en primera persona creación de contenidos publicaciones etcétera como aquello que hacemos en la interacción con terceras personas o que terceras personas va generando sobre nosotros por esto en primer lugar la identidad digital es ineludible y además no solo la construimos nosotros sino aquellas personas de nuestro entorno dentro de la identidad digital tenemos que hablar de otro concepto que es el de huella digital que es todo rastro digital que vamos dejando en eh, internet y no solo eh, aquello que se indexa en los buscadores tradicionales en los motores de búsqueda tradicionales Sino eh, toda aquella información sobre mi persona que puede estar abierta o cerrada eh, Pero almacenada en numerosas bases de datos eh, Por ejemplo la de la administración pública, nuestro DNI electrónico, tráfico, información bancaria, etc. Todo esto deja una huella digital importante aunque se pueda o no visualizar por cualquier usuario de internet por tanto mi acción u omisión y mi huella digital es lo que va a ir construyendo mi identidad digital yo puedo hacer acciones conscientes para construir una identidad digital congruente con aquello que yo quiera mostrar al mundo sobre mí esto se corresponde más con el ir construyendo una marca personal como factores positivos podemos encontrar la eh, de pertenencia el hecho de que la identidad digital puede contribuir a construir una red social de apoyo a construir comunidad nos da una proyección enorme tanto en el ámbito laboral como cultural personal etcétera para mostrar para ser creadores de contenidos y para hacer llegar nuestros mensajes a comunidades mucho más amplias nos permite posicionarnos en una materia si tenemos un conocimiento profundo de la misma. Por tanto, nos permite crecer en reputación. Esto una vez más se relaciona con construir marca personal. Pero no nos vamos a engañar, la identidad digital también trae aspectos negativos. El primero ya lo hemos mencionado es la no gestión de nuestra identidad digital ¿vale? la omisión en la construcción de esta identidad digital también da una imagen sobre nosotros y generalmente de desconfianza por otro lado está lo que tiene que ver con el exceso de exposición y con eh, esta comercialización de la imagen que se está dando en buena medida a día de hoy en Internet. ¿no? Por ejemplo, con el fenómeno de influencers y esta lógica de exponerse para ganar en reputación e influencia y así ganar dinero o monetizar a través de marketing. Para mí algo realmente importante son los riesgos eh, que tienen que ver con la privacidad y la situación de vigilancia permanente en la que estamos inmersos tanto desde la lógica gubernamental como desde la lógica empresarial otro de los riesgos es lo que llamaría la dictadura de los algoritmos y cómo programas matemáticos están tomando decisiones sobre mi persona en base a toda esta huella digital como la concesión de un préstamo en el banco o de una ayuda social eh, o el acceso a una entrevista de trabajo u otras cuestiones que están siendo filtradas por eh, programas matemáticos de los que no conocemos sus variables. También es preocupante la exhibición mediática a la que nos estamos enfrentando en determinadas situaciones donde además se combina con la inmediatez y lleva a crisis de reputación bastante habituales y en muchas ocasiones graves. Además si lo llevamos a los más jóvenes de la sociedad se está viendo cómo esta presión mediática eh, y de exposición y de reputación está llevando a muchos casos de bullying, de ciberbullying, de adicciones tecnológicas y otras circunstancias que ponen en riesgo eh, lo más esencial, eh, la relación entre las personas e incluso el bienestar individual. Si quieres saber más sobre Internet, transformación digital y el desarrollo de tus competencias digitales, suscríbete al canal y pincha en la campanita para recibir notificaciones cada vez que cuelgue nuevo contenido. Si no quieres seguir consumiendo pequeñas píldoras de formación, sino una formación completa al grano y que puedas seguir a tu ritmo, te recomiendo que visites academy.inmersiontic.com donde tendrás acceso a los cursos con los que desarrollar tus competencias digitales en profundidad.